Hola amigos de tengunatel.com Estoy usando el programa Systrix para estudiar el link building que tiene una página Si vemos el overview te ofrece dónde están los servidores de las webs que están apuntando hacia vuestra página Tenemos China, Canadá, América y en Europa tenemos 11 links que nos ven de Irlanda Si pinchamos la banderita nos lista los 11 links y pinchando la flecha podemos comprobar la página real y ver que este enlace no es tóxico.